Gracias por estar con nosotros bien tempranito. Hoy viernes 20 de marzo. En muchas informaciones como siempre. Inmediatamente saludo a mi compañero Yerjan Digo buenos días Yerjan. Buenos días, buenos días Carolina. Buenos días a todo el equipo que desde temprano está trabajando aquí para llevar la información a toda la gente. Buenos días a la gente que nos ve en vivo a, tra a través de Telenor Canal 10. Y a la gente que nos sigue a través de nuestras redes sociales. Nuestro portal Telenor.com. Eh, Facebook, YouTube e Instagram. Así es, vamos nosotros inmediatamente con las efemérides del día que tenemos en la historia un día como hoy. Hoy, pero en 1937, el presidente Rafael Trujillo promulga la ley 1272, que instituye la celebración de los Juegos Deportivos Nacionales, desarrollándose la primera competencia el 17 de febrero del año siguiente en la ciudad de Santo Domingo. Esto fue un día como hoy, pero en 1937. Asimismo es, y un día como hoy, pero en 1961, el cirujano norteamericano Henry Nichols realiza... En el hospital Doctor Salvador de Gautier, la primera operación de corazón abierto aquí en la República Dominicana, transmitida por radio y televisión a través de la voz dominicana, con la descripción de cada paso. Ahí está, la primera operación en nuestro país, a sí, corazón abierto. Así es, y en el 2016, eh, el ex guerrillero Claudio Camaño Grullón resulta... No, no, si la fecha no se, se voló una y... Eh, resulta con... Pero ahí ahí, ahí está, ahí se está. El ex guerrillero Claudio Camaño Grullón resulta con varias costillas rotas en un accidente automovilístico ocurrido en el cruce de Pizarrete, donde eh, de la carretera San Cristóbal Baní, cuando viajaba junto a una de sus hijas y un nieto. Esto fue reciente, lo recordamos. Sí. Así es, así como también en, el, en un día como hoy, pero en 1900, en, en el 2016, el, president, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, inició su visita histórica oficial de tres días a Cuba, acompañado de la primera dama, Michelle Obama, sus hijas, Malia y Sasha, y su suegra, Marian Robinson. Recordamos que fue eh, la primera vez que un mandatario estadounidense visita Cuba luego del conflicto y las enemistades entre ambos países. Esta, estas han sido las efemérides del día de hoy, días históricos. Vamos nosotros ahora a ver cómo anda el clima, amaneció lloviendo, lloverá en el fin de semana. Vamos a ver cómo está nuestra temperatura y cómo estará. Así es como la gente ha podido notar en San Francisco de Macorís. Está lloviendo, me dicen que en Castillo también. Eh, imaginamos que una gran parte del nordeste. Eh, y esto se debe a que una vaguada estará provocando aguaceros y ráfagas de viento en algunas provincias del país. Las condiciones del tiempo permanecen bajo la incidencia de una vaguada en los niveles medios eh, medios y altos de la troposfera el transporte nuboso que provoca el flujo del viento del este-noreste. Por lo tanto, se esperan aislados aguaceros que podrían ser débiles a moderados, con algunas ráfagas de viento principalmente en las regiones norte-noreste-sureste y la cordillera central. Y estará lloviendo en algunas provincias del país a causa de una vaguada que está incidiendo en la República Dominicana. Muy bien, muchas gracias Yerjan. Vamos a decirle a la gente que nos ve algunos de los puntos que tendremos en el día de hoy tratando en nuestro contenido, como siempre el tema colectivo, debate, temas de interés nacional, local, la presentación y exposición de temas de cada uno de los compañeros, la pregunta del día, los deportes. Eh, y por supuesto un programa muy interactivo que estaremos con ustedes en la parte media del espacio Donde queremos escuchar cómo ustedes han pasado eh, el primer día de cuarentena, el primer día de aislamiento ¿Qué han hecho? ¿Qué empiezan a hacer? ¿Cómo están los niños? En ese sentido pues más adelante queremos que nos llamen eh, Vamos a leerle la pregunta del día a ustedes Un momentito, me están diciendo que el micrófono de Carolina no se escucha muchachos Hay varias personas que me están escribiendo no se escucha el, el, el micrófono de ella. Vamos a ver si... Bien. Eh, bueno, vamos a resolver eso. Si no, aquí tenemos otro micrófono para, para resolverlo. Varias personas me han escrito ya a mi WhatsApp diciéndome que el, el micrófono de Carolina no se escucha. escucha. Bien. Los muchachos allá entonces que revisen. Vamos a leer la pregunta del día, que es la siguiente, Yerjan. Ahí está. La pregunta del día. ¿Cuáles medidas está tomando usted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 Eh, ¿Eso está bueno? No. Eh, Mira, quiero dar esta información, esta denuncia que se tuvo eh, en el día de ayer. Okay, pues vamos a una Vamos a ir a una pausa, sí. Okay, vamos a la pausa. A ¿Sí? Antes de pasar a okay. las noticias, hay un mapa interactivo que lo, luego lo voy a compartir, que todos los días eh, se modifica dos veces por se día. Se actualiza. Por ejemplo, China eh, ¿Y? tuvo 81 mil. 39, eh, 193 casos Y 3.252 muertes Pero Italia Con 41.000 casos 41.035 casos Ya lleva 3.405 muertos por la, eh, por la falta de previsión al principio Por eh, tenerlo como si esto fuera Algo pasajero Y esto es algo muy, muy serio Ya Irán tiene 1.284 casos también de muertes y 18.000 casos de infectados, 18.407. Así que a la población dominicana, sin alarde, no. hay que tomar esto en serio, sin politiquería, tenemos que sí, no. colaborar entre todos y sí. en los hogares, en la familia, y no lo usemos para estar visitando uno a otro, aunque querramos hacerlo, pero tenemos que de, detenernos y pasar esta cuarentena lo más aislado posible, tomando en cuenta también todas las precauciones. Sí, bueno, Una bien. persona que tal vez sea la indicada para salir a buscar su ministro, esa persona debe de salir con guantes y con mascarilla. Y al regresar a la casa, antes de entrar a la casa, o antes de saludar a la familia, tiene que desechar el guante y desechar la mascarilla y también la ropa ponerla en el, en el lavador, bañarse y luego después entonces ya puede estar más cerca de la familia. Hay que tomar todas las precauciones para cuidar al entorno y no ponerlo en riesgo y en peligro. Muy bien, eh, sí, hay que hacer todo lo que sea necesario. Francis, tiene una información que ofrecer. Bueno, es... Sobre la resolución 02 del Poder Judicial Ya teníamos claro desde que de, de ayer que se habían suspendido Las audiencias Pero definitivamente se cierra La parte administrativa Con excepción De atención permanente En los casos de delito penal ¿Verdad? Que se manejan Pero el orden administrativo Todo eh, Se suspendieron y los plazos legales que había dicho yo ayer sobre ese tema que no podía hacerlo el presidente directamente y que se, que se trataba de, de un asunto legal y el código civil lo establecía muy claro y la constitución entonces los plazos, luego que terminen el, el, el periodo de, de, de, de emergencia tenemos tres días franco para restablecer esos plazos. Y se restablecen esos plazos. Muy bien, por pues favor. A ahí partir del 20, de los 25 días. Ahí está la orientación a, a este sector de nuestro Judicial. país. Eh, tenemos ya en este momento las informaciones, las orientaciones, las noticias con, Bla, con Arismendi, Arismendi, la Arismendi la Antigua. Ya se escucha la música, <risa> Carolina. Ahí está la música, la música de las noticias. Esta vez con Arismendi la Antigua. Muy buenos días, Arismendi. Buen día Julio, ¿cómo te sientes? Buen día Buen día Arismendi ¿Cómo anda todo Buen por ahí Carolina? A, a muy Arismendi bien, a muy a bien, a gracias Buenos día, a Dios Buen día, Arismendi Francis, no cuéntame veces, de de Bien señores, entrando al plano local ya Concluye el proceso de revisión en las Guarnas Y declaran al candidato del PLD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 Escucharon todas las informaciones que hasta este momento han sido noticias. A ustedes las gracias por mantenerse siempre al tanto con el principal, la principal propuesta televisiva de todo el Cibao, el programa de mañana. Retorno con ustedes. Gracias por este parte Noticiosos.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 lavarse las manos constantemente con jabón y cuidarse entre uno y otros, extremar las medidas sin llegar al pánico, sin llegar al pánico, eso es importante. Bueno, vámonos a una pausa y luego nos regresamos con más en De Mañana. De la pausa, Julio, pues, vamos a leer algunos WhatsApp que tenemos ahí. Ah, okay. Mucha, mucha sí, gente, ¿no? Y, y no lo no hemos podido dar participación sí. a los protagonistas de este espacio, que es la gente que claro. nos ve. Eh, vamos con Deny Díaz, que nos responde a la pregunta del día. Dice ella: No, buenos días. No quiero salir de mi casa y lavo mis manos todo el tiempo con antibacterial. Deny Díaz, ahí está. Muy bien, está en pantalla Ramón de Vistalvalle dice Buenos días, es lamentable Pero la persona va a tener que salir a las calles A buscar el peso, mire eso es una situación Que tenemos, porque el hambre nos va a matar Entonces Por hambre, o sea, vamos a morir por hambre Dice Ramón, Hay, nosotros tenemos un dilema Muy grande en ese sentido El 6193 eh, Nos mandó una foto de unos guantes ah, Muy bien, así mismo Protegidos sí está bien una, una mano con unos guantes sí, sí, fue ya y di la información Roberto de San aquí de San Francisco nos dice buenos días una pregunta nosotros en mi trabajo tenemos que trabajar porque las estaciones de combustible no pueden cerrar mi pregunta es ¿ustedes creen que el riesgo que nos ponemos deben de pagarnos el doble de, de lo que ganamos? es mi pregunta, no, eh, no Roberto porque es una situación Pero, Roberto, de emergencia eh, su empleador no quiere someterlo a usted a esa situación sino que hay una necesidad. Ustedes, más que por el dinero que ellos se van a ganar, es para darle servicio a la gente. <risa> Roberto. Eso, una cuestión de emergencia. María Paulina borró el mensaje. Paulino, escríbanos María. El 3741 dice, Trat, tratar de economizar en relación a la pregunta del día, pero en la familia de cuatro miembros resulta insostenible. dice bueno, yo tengo eh, cinco. Sí, dice Agri, uh, Wilton, dice lo siguiente en relación a la pregunta del día. Esa pregunta debe ser contestada por el gobierno. Otros países han asumido esa situación y están compensando a sus habitantes con las exoneraciones de pagos básicos. Y, y usa el cerveza? hashtag, uno de los líderes en este momento de América Latina, okay. Bukele. Pero ¿y la gente que está bebiendo cerveza? Que, que Hay está que meter los alto, que deberían ahorrarse. Eh, bien, entonces continuamos con Sergio Antonio que dice eh, de los Abreu, dice, él, yo quisiera imaginar cómo se sienten todos esos verdú, pero Dios mío, ¿y qué es esto? Con esa princesa Carolina al lado. Pero Dios mío, Sergio, no es fácil. Dice, bienvenido Hidalgo. Buenos días, realmente nos escucha, sí, ya pudimos resolver. Y nos manda el video de una que se hizo viral en el día de ayer. De que debemos de tener conciencia con este tema. Vamos a darle salida Pero, a los WhatsApp mira, que nos han estado sí. escribiendo los amigos televidentes. Quedamos con Juan Carlos. Yo no entiendo. Vamos a ver. O más bien con Frederick, de acá de San Francisco. Que sí, es, Frederick. Frederick, bajamos muchacho ahí. Bien. Él dice, en verdad no en relación a la pregunta del día, dice él, en verdad Pero, no sabemos dónde iremos a parar. Porque ¿cómo le haremos? Eh, ...para llegar a una despensa por 15 días... ...señor Oye, reparta suerte... Sí, no sentí, dígame, eh, eh. ...y, eh, ¿Y eh, es, por manda por la por ejemplo, imagen por que por se ha hecho por viral... Por ...solicitándole por a las por la por AFP la un desembolso... De ...y dice también... Sí, no, ...dice bien que nos descuenten los días 15 y 30... Sí, señora ...dice señora Freddy... Vamos a ver. ...María Adelina dice... Uy, ...Puerto no, Plata... No, vale. ...Hola no hay pregunta hoy... ...claro que sí María... ...la pregunta del día es la siguiente... Eh, ¿Cuáles medidas está tomando usted ante posibles crisis económicas provocadas por el coronavirus? Ahí está la pregunta del día María Juan Polanco desde La Peña dice lo siguiente Las autoridades de salud deberían de salir para las calles a cerrar el negocio Yo vi una bomba con más de 20 motores juntos y entonces aquí no hay un gobierno eh, Irma del ensanche Duarte Dice lo siguiente en relación a la pregunta del día Ninguna Porque Dios proveerá Dios es el dueño del oro y la plata Él no abandona a sus hijos bueno. Dice Irma Alberto del sector Las Colinas Dice buenos días y bendiciones para todos Me gustaría la dirección del señor Que presentaron Para llevarles algo y me gustaría saber Qué clase de alimentos se le puede llevar Yo tengo el número, él es Alberto Alberto eh, te voy a pasar el número ya ah, ya, muy bien, ya. Vamos convine. a comunicar a Alberto Para que entonces nos pongamos de acuerdo Y, y llevarle al señor lo que necesita Muchísimas gracias Alberto Juan José La Antigua dice Buenos días mis amigos ¿Qué pasa con el programa? Ah, okay. Tenemos una situación sí. técnica a nivel general Ya resolvimos Juan José Arlington Peña desde Estados Unidos Dice buenos días Creo que nuestro país está preparado Para resistir esta medida ¿Qué? Él cree que está Dice él, felicidades por tan bonito programa. Yo creo que República A ah, que no cree que esté preparada para resistir la pandemia. El 7853 dice, ¿y por qué Telenor tiene los empleados en cuarentena? ¿Cómo así? Eh, como que los muchachos están en las calles, pregunta ella. que por qué no? que por qué están? No tengo la información. Si ah, los técnicos dice, ¿Por están qué ahí? tiene ese empleado del cable en las calles y no le da... No, es que nosotros somos una empresa de servicio de Imagínese comunicación usted, que no sí. está imagínense ustedes por ejemplo si a la gente se le daña el cable con eh, 14 días de cuarentena eh, ¿cómo se van a entretener? ¿No? Hay, es... un, hay un lo podemos pasar, lo vamos a buscar Pero más adelante una nota medidas. de prensa que envió Telenor, o sea, que lo puso en los medios digitales, donde las empresas de comunicación eh, no pueden quedar eh, sin ofrecer el servicio a los ciudadanos, porque hay que llevar información. Imagínese usted que una zona de San Francisco, por ejemplo, Génimo, o la parte alta de la ciudad, se quede sin, sin telecable. ¿Cómo se informarían los ciudadanos claro. de esa zona? Esa es la situación, porque la, los muchachos tienen que salir. A dar soporte. Si usted no tuviera el cable, no nos podría ver, mi dama. Dice Victoria del sector Santa Ana. Buenos días. Es para decirle que en mi familia hay dos que están trabajando en el supermercado y otro en la oficialía. No puedo cu cubrir cuidarla cada vez que llegan de la calle. Me preocupa mucho. Bueno, hay Una gente así. que tiene que salir necesariamente. Los supermercados no pueden cerrar ahí. Son empresas de necesidad básica. Leonel Ureña de Villarribas dice lo siguiente, saludos, quiero hacer un punto de referencia. ¿Cómo es que en RD tiene convenios y relaciones con China y este no ha prestado ayuda al país? En cambio lo ha hecho con otros países mandando kit para hacer pruebas del COVID-19, medicamentos para combatirlos y en RD no se ha visto nada, cobrando 4.300 pesos por las pruebas. ¿Por qué el presidente no solicita esos kits? Dice él, para los comunicadores, pero los comunicadores no sacan esos en los programas. Al presidente que les responda. Eh, le decimos a los amigos que nos han escrito y que continúen haciendo lo que vamos a seguir leyéndoles en el segundo bloque. Vamos Tenemos en... a Andrea, ah, a Andrea sí. Manjarres, que es psicóloga, está eh, con nosotros vía Skype, y eh, con quien vamos a conversar eh, sobre todo esto, la ansiedad que, que produce...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 Esta cuarentena es a todo. la vida de un ser humano es más importante, sí, sí. Sí. Ah, pues sí es más importante leyenda. que el dinero, eh, pero Dios mío, no, mira, hay que aclarar esto, vamos a buscar el comunicado, ella hace referencia a Telenor, a la empresa, de que los empleados están trabajando, miren, sus técnicos tienen miedo de salir a las calles, dice ella. Mira, hay una situación, o sea, el Estado, el gobierno, ha sido muy específico con las empresas que deben de elaborar y no. Claro. Dentro de ellas están los medios de comunicación. ¿Cómo es posible? Ustedes se imaginen que en San Francisco de Macorís, Telenor, como la principal empresa, como medio de comunicación para San Francisco y la región, que, sus, eh, que los cables, o que el servicio de cables salga de servicio. ¿Cómo se informaría usted? O sea, ¿cómo podría usted vernos a nosotros? Si nosotros cerramos los espacios, ¿qué información, como la de la doctora, las noticias, las informaciones, lo que está aconteciendo en el mundo? No hay forma de que un medio de comunicación cierre. Hay que estar muy claro en eso, amigos televidentes. Y hacemos esfuerzo de estar aquí. Claro, todavía. claro, pero la gente de los supermercados está trabajando. Sí. La gente de las industrias expuesto. están trabajando. Sí, sí. Así, o sea, Eso hay que entenderlo. No podemos cerrar el país tampoco. O sea, que los medios de comunicación. Los médicos están trabajando, las enfermeras o sea, lo están que es trabajando. Salud, primero salud, alimentos, comunicación. Usted se imagina tanto así que ya se está planteando. Teníamos unos días que no escuchábamos orientaciones desde el ministerio o el ministro de salud pública y ya él va a tener que ofrecer informaciones diarias. ¿Y cómo lo haría si no hay medios de comunicación? Hay así que estar bien es. claro en eso para no causar una controversia. Eh, Basilio Duarte nos manda este post eh, de bendiciones, gracias. Dice él. dígame cómo va todo, usted ha visto el programa, está viendo todo el acontecer, Basilio. El 6222 dice lo siguiente, hola. Y nos manda el video de un joven que se hizo viral en el día de ayer, que él decía que no se le prestaba atención o el análisis del covid el 2823 dice buenos días. Yo quisiera saber porque aquí en Santo Domingo no dan noticias de aquí ¿Cómo? y muchos y mucho menos dicen cuánto hay infectados, solo dicen los de los países fuera. Dice mm. ya mi nombre es Amelia Geraldino, que tengan un buen día. No, bro, Aquí se solamente ha dicho está 34. autorizado el Ministerio de Salud claro. Pública sí. dar eh, todo lo, lo que acontece con relación al COVID-19. Por eso se establecieron ruedas de prensas claro. diarias. Se sí, imagina todo el mundo dando información? No. Son los autorizados, el Ministerio de Salud Pública. Tenemos Eso. a María Virgen, muy bien, que dice buen día, ¿qué le pasa a Vladi? Eh, bien, cuídense mucho. En esta familia estamos cumpliendo con el protocolo. Así Felicidades, es, así excelente es. No María. Sí, a usted y a su familia, Vladimir ha estado un poquito malito, pero ya él estará con nosotros. Eh, no, vamos en este momento, ya vamos a leer el último. Dice Radamés. Eh, Borges será de la romana Borges Borges, Borges ajá, Ay, nos manda un nos manda video. Un video ¿Vamos ah. a, lo vamos a abrir más sí. adelante. Sí. Y en este momento, pues le decimos que continuaremos Ahí. en un momentito leyendo los WhatsApp sí. de los amigos televidentes y vamos con nuestro compañero Fulvio Ureña a ver qué nos trae hoy. Adelante. Muchas gracias, Carolina. Gracias, Yerjan. Hoy quiero compartir con ustedes algunas cosas eh, que me parecen necesarias en estos momentos. Eh, Fulvio, escúchame un segundito porque tenemos de último minuto a Francis Rodríguez que quiere darnos una información de último minuto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, Francis. Sí, bueno, eh, resulta que salud pública, en base a lo que había dicho el joven en su video, ciertamente hay un protocolo para hacer el análisis. Entonces, lo que pasa es que Salud Pública trata de que no todo el mundo vaya a hacerse el análisis, no todo el que quiera y tenga con qué pagar el análisis se lo haga, sino aquellos que están referidos porque sus signos el médico entiende que hay que hacerlo y lo van entonces al centro donde se le está atendiendo. Correcto, entonces eh, esa aclaración se hace en base a, a lo que el joven dijo que no lo querían atender en ningún lado, o sea que no le querían hacer claro. la prueba. Es decir, que los signos de él no estaban computados para lo que es el protocolo. Entonces, de en la clínica lo que le decía era que él debía de hacerse el análisis, pero cuando llamaban al centro que le ponen para que llame, ellos le decían que debía devolverse al, al centro que lo atendió. Es que el médico tiene que hacer el protocolo para que a ese paciente vayan, lo visite el laboratorio y le tome la muestra. Correcto. O sea, que no es que él arranque para el laboratorio, sino que él se quede en su casa y ellos van y lo, y lo visitan. Correctamente. Muy bien. Gracias, Francis, por la información. Incluso el presidente de Estados Unidos, eh, Donald Trump, le está pidiendo a la población que no vayan a hacerse la prueba. Porque la población sale corriendo a hacerse la prueba, sí. le, le está diciendo que por favor no vayan, que primero se comuniquen con las autoridades y ellos le dicen cuáles son específicamente los síntomas que deben mostrar para ir a hacerse la prueba. O sea, que si usted tiene gripe, no arranque corriendo de ¿Por una qué, vez ¿qué para... ¿qué pasa con esto? Que colapsa el sistema ¿Qué? y gente que si sí lo necesita, pues gente. no podría hacérselo. 500 crea, no 10 crea pánico, crea pánico. Así es. Vamos ahora a escuchar ya uh -huh. a nuestro compañero Fulvio. Muchas gracias, Carolina.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 Eh, Uy, eh. vamos a echarle un poquito de alcohol para que la gente eh, <risa> sepa que debe de pasar el Sí, sí, sí. Es necesario estarse desinfectando. Me da la mano, levántala para que la gente Lavarse bien las manos con jabón, sí. bien lavada, varias veces, 20 segundos, en lo que usted cu eh, canta cumpleaños feliz. <risa> Así es. Y cada vez que usted hace algo, ¿verdad? Desinfecte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 la problemática del pueblo. Muchísimas gracias, Fulvio Ureña. Bien, vamos nosotros. El 0164 dice, bien, ya le leímos al 0164, quedamos con Noelia desde Limón de Samaná. Nos manda esta foto eh, que podríamos abrirla y dice lo siguiente. Único país donde el, do el gobierno gasta 10 millones diarios de publicidad y no puede garantizar las pruebas gratis de coronavirus a la población. Eh, dice Noelia, desde El Limón, el 5887. Muy buenos días para ustedes. Bueno, yo espero que estos políticos reporten en cuanto a esta problemática del COVID. Así como andaban atrás de uno para el voto, reporten para ayudar a los que los necesitan. Repórtense políticos. ¿Dónde están los políticos que andaban en campaña? Claro. ¿Dónde están...? Eh, continuamos con Ramón de Vistalvalle Dice al presidente y al ministro de educación Que recuerden que los pequeños y medianos suplidores También comen y tienen familia Páguenle esos atrasos no. Le hace un llamado al gobierno Los atrasos Y dice, pienso que las cabañas deben de ser cerradas Por razones obvias Hace días que tengo esa inquietud Y quería como preguntarle a alguien que tuviera la información Sí, me, porque se supone que deben de estar cerradas eh, Eso no es mm. cosa de primera necesidad eh, dice Juan Carlos de Senoví, nos manda eh, un audio y nos manda una imagen. Podemos ampliarles en un centro hospitalario. ¿Y quién es la señora? O sea, no, no entiendo. No, que no tienen protección ninguna. Los ah, médicos bueno. ahí con los pacientes. Ese es el hospital. Vamos a escuchar el no, audio, no. Juan Carlos, para orientar bien. Siempre escribe, nos me, más Sí, fácil. sí, que nos escribe a la gente que los audios no lo podemos escuchar Eso en el es sin protección. Que sí, están dice trabajando. que esa persona está sin protección. Todos están sin protección. Están todos todo es, sentados juntos ahí, uno, El, el señor que nos acompaña. Bueno. Ya hay que pedirle hay Dios. que ver si esa foto también es, es reciente. Bueno, sí. pero no podría ser irresponsable no, estar no, mandando yo no cosas creo, así. Yo no creo que permitan que la gente se siente uno al lado de otro. Y, y los médicos sabiéndolo así. Pero mira la secreta. Bueno, hay que ver si es reciente. Eso bueno, lo vamos a escuchar sí. el audio. Bueno, varios médicos de unidades primarias que yo he llamado me dicen, Juan, eh, Yerian, que, que no tienen materiales, que no tienen suministro. Yo le estoy pidiendo a, a Vladimir Paula, que es el asesor el, el, el, el, el público de, del, del, del hospital, hospital que se comunique con su director y que nos digan cuál es la situación del hospital. Se los pedí que lo canté de ayer y no, no, no hemos recibido respuesta. Es que tienen que informar a la población si es cierto que no hay materiales allá en, en, en el hospital San Vicente de Peaúl. Es importante que lo digan. De hecho, deberíamos ir, muchachos, pasar por ahí o, o por lo menos llamarlo porque sabemos que ahora las entrevistas están un poquito limitadas. Pero vamos a llamar a, a, al, al doctor Yuquel, aunque ya se acabó el tiempo, pero vamos a darle seguimiento de los programas de Telenor. Que no falte nada ahí. Y, y si falta algo, tenemos que denunciarlo. Mira, Yerjan, Juan Carlos dice que ese es el doctor Mena, eh, uno de los que está en la foto. Y, y la señora que está señalada, él dice que ella fue operada y que debía de estar de licencia y que no quieren darle eh, la licencia correspondiente. Y resalta la parte de que están eh, sin, o sea, están, no están cubiertos, no están protegidos. La foto es reciente. Juan Carlos envía esta información. Ay, Dios mío, ¿qué uno irá a hacer? Dariana borró el mensaje, Yasmerlin borraron. Escríbanos, no se asuste y mándenos sus comentarios. Eh, nosotros también tenemos al 7754 que dice: Buen día, aquellas personas que se están exponiendo en sus trabajos, porque hay muchas empresas es laborando de manera normal. Cuidado a las empresas, dice ella que no son de usos necesarios. Francisco Iciano del sector Rivera del Jaya, dice: Buen día, está bien la medida del, gobi del gobierno de quedarnos en casa. Pero él resalta, pero no hay nada para las personas que no tienen, entonces nos morimos de la hambre, dice él, Francisco de Rivera del Jaya. Dice el 7853, eh, ¿y por qué Telenor tiene a los empleados en las calles? Ya hemos aclarado esto, eh, la situación de que los medios de comunicación no pueden cerrar, porque entonces usted se queda sin el cable, no sí, va a poder sí. ver el programa, mi dama. Eh, no ya Francisco Hiciano de la Rivera le leímos. Eh, Reinaldo Ortiz dice lo siguiente, nos manda este video Dice él, no, ayer no, me le, no pudieron leer el mensaje, este video Soy Reinaldo Ortiz, que ayer no le leímos Es que estos días están difícil. Sí, demasiados textos sí, y mucha información María Lourdes eh, nos manda un video, una foto ahí Vamos a abrirla, porque esto es importante, esta orientación Lela ayer Ah, me dice, me dice ahí que por el momento mi casa está cerrada hasta nuevo aviso, no recibimos visitas por tu seguridad y la de los míos, pero claro que sí. ¿Qué hace la gente visitando a nadie? <risa> ¿Qué es en su casa? Yo no tiene que estar visitando a nadie. Tony de San Francisco dice, lo que tenemos la comida... ¿Qué es, que no vaya nadie? Lo que tenemos la comida, estamos seguros por 15 días. Y las que no tienen, se van a morir, no de coronavirus, sino de hambre. Ah, Tony, tú que la tienes segura, lo, eh, a la gente que tú sabes que están vulnerable en tu entorno... Eh, identifícalo y llévale algo. Al llegar algo pero como pero estamos haciendo nosotros. Hacerlo, pero no a nivel, pero a modo general, o Esa es la realidad podría ir a 5 o 10 casas, pero es una Bueno, pero por lo menos si ahora, cada sector se eh, identifica a la gente que están más vulnerable y todos se unen y le llevan algo, ahora, algo es algo. en España ahora es el momento, ahora es el momento para que todos los planes sociales del gobierno, todos, todos claro. se activen, incluyendo los ayuntamientos y la gobernación que Porque eh, no he visto nada del ayuntamiento. Que ¿cómo? tiene que activarse también la parte social. El ayuntamiento Deben de, de acá de San Francisco. Organizar ¿no? campañas sociales de asistencia a la población, junto con la gobernación, junto con el plan social, junto Atención, con salud pública. Pero la Todos. ¿Qué pero dicho pero que okay, okay. la pregunta es: mientras llega el plan social y la gobernación, vamos a dejar que la gente se muera de hambre. No, no. vamos a llevarlo nosotros mientras tanto. Sí, pero que la gente no puede estar exponiéndose. Eso es una, eso no bueno, corresponde al Estado. Bueno, a un protocolo. es un tema, es un tema Y dice Tony que lo que se esperan son los saqueos Cuando la gente no aguante el hambre No, no eh, Dice Máximo Durán, señores, el hambre nos va a matar No nos va a matar Tomemos agua, que eso nos sostiene Qué bien Buenos días, distinguido Hay una no situación sabes, que está pero... ocurriendo los especialistas no están en los centros médicos y algunas farmacias están cerradas. Pero ¿dónde, Máximo? No, no, no. ¿Dónde, no. Máximo, está pasando Exactamente. Eso? Y mencionelo con su nombre. ¿Cuáles son los que no están? No podemos ser tan tampoco tan tan exagerados. Sí, claro. Eh, el 7893 dice, buenos días. Es cierto, los que estamos trabajando en las calles nos moriremos. No, no va a ser. 3633 dice, eh, ¿qué hacemos con los empleados que envían fuera de la ciudad a cobrar. Sin piedad, exponiendo a los padres en las casas. Eh, para llevar el virus a sus hijos. Por favor, enviar autoridades a esos lugares. Pero ah, no entiendo. Hacen? Empleados que envían fuera de la ciudad a cobrar. ¿Será cobradores o empresas de ventas? Eh, explíquenos, por favor. Jesús Vargas dice: acuartelados en casa. Se se Refiere la Varga. pregunta del día. Sí, rosagna López dice: Buenos días, mi gente. La gente coge esto con un relajo. Felicidades por tan importante programa desde el aguacate. Ya, lo que estamos bebiendo romo. Guarden esos chelitos sí. que le van a hacer falta. Eh, me, eh, también tenemos el 9499 que dice buenos días. Mi opinión es que deben de tomar medidas más fuertes el en el país porque estamos en cuarentena y tenemos mucha gente en la calle. El 8377 dice lo siguiente. Buen día. Mi pregunta es por qué. Autopresto está abierto. ¿Por qué me preocupa Ay. que tengo amigas que trabajan ahí se pueden infectar? Autopresto. Eso, eso es raro. No, Yo eso. voy a llamar al señor de allá está que abierto, le cierra. conocemos para saber si es cierto que estén haciendo eso. El 9024 nos manda una, unos vídeos ahí, escriban, ¿no? Dice: bueno. eh, cuídense, están impuestos en su trabajo eh, al mantener la comunidad informada. Gracias, pero cuídense, muchísimas gracias. El 80-90 nos manda un punto Bueno, bueno ahí el 41-75 Diría ayer ese es su derecho Sí, es su derecho para buen un Buen día, ¿qué pasará después de los 15 días de cuarentena Si no encuentran alguna mejoría en el país? Seguimos Hay bueno. que seguir ¿eh? bueno. seguimos Zulia, buen día Carolina y Fulvio Deberían tener más control con respecto a los insumos Es injusto ver el abuso de los precios de los productos de primera necesidad Pero ¿y pro consumidor? ¿Dónde está bien, Pro gracias. Consumidor? No, es que esas son las cosas, que por eso es que dicen que uno critica y acaba el gobierno. Pero una pregunta, ¿ha subido algo? Porque sería claro el que, ha que la subido. gente diría, ¿cuáles son los productos que están subiendo? El Alcanfor, de 25 pesos, ayer nos dieron la denuncia que cuesta 64. Tú sabes que las mascarillas eran a un precio y ahora tienen otro. O sea, sí. se han estado aprovechando. Un limón, 25 pesos. Venga, que Lo que, compré yo ayer. ¿Es verdad que las mascarillas N95 de que eran a 30 pesos? No, esas no. Las otras, las que él tiene. No, porque o sea, son más caras Serán a 5 Esa Yo escuché hoy En un programa radial De Santo Domingo Como que estas mascarillas Antes eran a 30 pesos Y que en la capital las están vendiendo Mira nos están A entrando 400 Aquí sabemos que están A 250 inmenso. en San Francisco. Ay Dios mío eh, Vamos a ver Porque eh, el 4175 Donde quedamos Buen Eso. día que, Ok ya le leímos eh, Zula, a ver, José García, saludos y bendiciones. Solicitar a los ciudadanos que tomen conciencia sobre las orientaciones. Decir, sí. eh, y saluda a Zulia que los está saludando diferentes ahí. medios de comunicación sin llegar a la frustración En cuanto a medidas, administrar bien los pocos recursos económicos Muy bien José claro. García eh, organizarse. No se beban los cuartos señores Que hay gente bebiendo muchísimos romos en los colmadones eh, Josefa García también eh, nos mandó esta imagen que se ha hecho viral De la solicitud a las AFP que suelten un poco de lo que tienen guardado Cierto Carlos González nos envía un audio. Carlos, escríbenos. Fiora Antigua dice, Buen día, quiero saber qué pasarán si recogerán la basura en la parte alta. Sí, la están recogiendo. Sí. Yo vi el camión ayer. Ahora, sí. ¿son personas de edad avanzada los que están recogiendo? No me di cuenta porque intenté caerle no, no, atrás no, no, no. y no pude. Los más jovencitos. Ah, bueno. Muy bien, excelente. Esta foto nos la envió... No el le toca la parte alta, Carlos. Ok. El doctor Bonilla nos envió esta imagen, yo quise reenviarla. Dice, ¿aburrido en casa o entubado y aislado intubado o aislado en una sala de hospital? tú Decides, si sí, hay salas porque hay que ver cuando esto sí, pero... sí, hay aparato, hay, hay, porque hay de todo. Deberían de buscar una de la realidad dominicana. Clar y dice: Buen día, yo quiero saber si nos suspenderían los servicios de luz, cable, no, internet no, no, no, no, no, no. si no los pagamos a tiempo. Eso no se ha dicho, Fulvio. No, eso no, si no, eso no se ha informado, claro. La compañía no han dicho esta boca. Es mía sobre medidas de apoyo a la gente. No, porque seguro que todo el mundo está esperando, porque recuerden que esto comenzó ayer, todo el mundo está esperando a, a hacer sus estudios correspondientes para luego entonces emitir, porque tampoco pueden decir no se paga y que nadie pague. Entonces es un lío, porque ya el servicio de marzo, eh, el dinero de marzo, la gente se lo ganó. Sí, y pero ahora sea, son dos meses. Por ejemplo, mi tarjeta de crédito que, eh, que yo consumí y que el dinero de ya, ya yo lo tengo en la mano, tengo que pagarla ahora no pero ya que ya aquí en adelante No, no, el banco a, ver, a esos pagos El banco a esos pagos es que no le cobraría el, el, La mora y demás Está bien, pero lo, lo de ahora, porque lo que se, se venció Hace día a día A ver, comenzó gracias, ayer tampoco, María Virgen, no gracias por, por esa foto De bendiciones, ah. bendiciones a usted Dice Aquino Campos Desde el Bronx, Gina, país potencia Nos brinda al mundo estrategias Para usar sí. eh, eh, Combatir el COVID, sí. gracias eh, Vladimir de San Martín dice: Yerjan, en la zona franca de aquí están trabajando con todo el personal y no es debido. Ay. El gobierno debó, debió de tomar medidas con las zonas franca. Sí, hay que ir para allá. El 0067, hola, buenos días. Yo con 15 años sin vacaciones. Yo estoy incómodo, pero cumpliendo, dice el muy bien. ¿Cómo que con 15 años sin vacaciones? Que nunca que no había coño, tomado coño, vacaciones. Coño. No, pues sí. Pero tampoco hay, hay que aclarar, eso no es vacaciones. Eso es 40, no Claro uno. que no. Porque una cosa es vacaciones mm. y otra es estar aislado en su casa. 8423 dice, buenos días, yo pienso que Telenor debería cumplir las reglas y dejar de pensar tanto en el dinero. Señores, los medios de comunicación no pueden cerrar, hay que entender esto. Si buscan el decreto del presidente Medina, entenderán cuáles son las empresas claro. que deben de cerrar. Eh, Frederick nos envía un verbo, muchísimas gracias. Eh, Frederick, eh, el, el amigo de Suiza... Eh, nos, al parecer hoy nos estuvo llamando y dice: Italia alcanza 3.405 muertos y supera a China, suman 847 fallecidos y más de 20.000. No es Italia, es Europa eh, que lo supera ya. Europa, eh, el continente europeo es el que lo ha superado. Ahí nos no manda información general, de, de los abuelos. En España, en, en Italia. Señores, miren eso: cuiden sus abuelos, cuiden los viejitos de la casa, cuídenlos. El 9357 dice lo siguiente, nos manda un video, gracias. El 9488 dice: saludo desde Providence, Ron Island. Gracias. En sintonía con ustedes y cumpliendo cuarentena en casa. Un abrazo a mi primo Fulvio. Ahí está. Gracias, primo. Se me cuida ahí. Así no mismo, él? desde Ron Island. Ah, Estados Unidos. Unidos. Ramón eh, de León, Ninito. Un abrazo, primo. Tenemos que unirnos civiles, políticos, comerciantes, sacerdotes, pastores, militares para salvar vida. Primer voluntario, yo estoy a la orden. Alexander Fernández nos manda este, eh, una imagen ahí de orientación, muchas gracias. Radamés nos manda, vamos, lo vamos a leer, Radamés, ese video de un amigo que usted al parecer manda. Continuamos con Jesús de Vista Valle, que borró el mensaje, Jesús, escríbanos. 51.90 Para política, si sí hay dinero para montar tarimas, Ay, sí. pero y para las pruebas del COVID y para sueros, ventiladores, cama, mascarilla, algodón, guantes, alcohol, qué triste la situación. Para eso, si sí no hay, qué bueno, dinero, gente, la, gente opinando ahí, la gente expresándose, pero claro, nos mandan esto eh, de Yanira Almanza. ¿Qué es eso? Vamos a ver, qué, no. ¿qué sirve yo estar en casa. Si mi papá sale el día entero a trabajar, eh, ah bueno, pero espera un momentito, Dianira. Pero tampoco así, porque entonces? ¿Quién va a informar? ¿Quién va a atender entonces a, a los que están enfermos? ¿Quién le va a vender la comida en el supermercado, en la farmacia? ¿Quién le va a vender entonces la, el combustible para que usted Su se... papá lo que debe de hacer, eh, o su esposo de Yanira, o la niña, mm. no sé, el mensaje al parecer lo escribió la mamá, que desde que llegue a su casa quitarse la ropa, claro. lavarse las manos, bañarse, esa ropa que afuera. usó, entrarla a la lavadora, dejar los zapatos afuera, tomar medidas para que su niña ni su familia se claro. contagien. Por Así, eh, Usted se imagina entonces, un país zombie 7893 nos manda una imagen Muchísimas gracias Ramón Abreu dice Buenos días, el gobierno en vez de brindar comida cocinada Que no me parece esa medida desde los comedores económicos No, sirve, no, no envía ayuda al plan social casa por casa Eso de los comedores económicos habría como que Ramona eh, Comprés de Urbanización Los Maestros eh, Nos manda algunas recomendaciones Dice ya la única cura que existe para el coronavirus eres tú. Muy bien. Ahí esa que viste la propagación. Sí, José Taveras de la urbanización Cordero Tejada, tanto que hablan de la música urbana y son los únicos que han donado algo al pueblo. Ay. ¿Dónde están los políticos? <risa> Tiene un poquito de razón. A ah, los políticos quedaron quebrados. 1592 dice, "Buen día, soy de Samaná y estoy de acuerdo con que los médicos se le ponga más cuidado aquí." Ya que están recibiendo a todos sin saber lo que puedan tener de la misma manera. Ay, Dios mío. El 8791 dice, solo con el dinero que se ha tomado el presidente de la Cámara de Diputados se arregla esto. Bueno, ese es su parecer. Ya Francis no envió esta información. Eh, él llamó acá al programa. Ah, no, la ofreció ya. El 4149 dice, buenos días, bendiciones para ambos. Pueden darle mi número a Vladimir, sobre, de sobre todo, se lo pasaremos. El 3101 nos manda esta imagen viral de la solicitud a las AFP para que desembolsen algo. El 0221 saluda, buenos días. El 1567 dice, creo que el coronavirus está causando más pánico o temor. Existen otras enfermedades que matan más diariamente. Pero no han hecho colapsar los hospitales no, Ni la propagación de no, no, es la Hay que esto nunca dividir se había visto. esas cosas no, si no. Reinaldo Sánchez Buenos días, visto que Yarján no es humilde Es muy contestatario a las críticas Que le hacen Señoría. Eso le ayudaría, pero Yarján no ha peleado pero, hoy Pero señor, pero Reinaldo Usted hoy está pensando en si yo soy humilde o no Pero por Dios <risa> déjame, mira, ¿Qué tanto odia Déjame ese? leer, no, él no dice nada más dice él. Oye, que si soy humilde o no soy humilde ¿Qué, ¿Qué conoce? No. Ah, no, me, por no Dios. él no dice, mira es lo que él refiere él dice un día como hoy cuando Mildre este hablaba colapsado, de Dios, y una gente hablando de que si una gente es humilde o no humilde que cuando, por Dios. No, escucha que cuando Mildre hablaba de Dios y la fe en la fuerza del pueblo como que tú no eres de fe cosas así pero yo, yo, yo, yo puedo creer o no creer entienda eso o sea, mi derecho no creer. hay gente que cree en la evolución no pelea, y, y otra ya. gente hoy que cree en la, en la creación. Pero hoy ahí es está demostrando que no eres humilde. Pero que, ¿y quién, quién te dice que yo, yo me he vendido aquí como humilde? Esa peleadera tuya. Pero yo me he vendido aquí como humilde. Lo que yo quiero es que me respeten ese derecho que yo tengo. Y que un día como hoy, Reinaldo, póngase a buscar la gente que está vulnerable en su sector, en vez de estar pensando en mí. Por Dios, vaya a ver la gente que, que tiene hambre en su Reinaldo, sector no y llévele caso algo. Ya, no le haga caso ya, a deje deje ese, esa mala reacción así claro eh, vaya por qué usted no ha solicitado de la gente que le hace falta comida en su sector vaya para allá a, a buscar la gente que le hace falta no, medicina Estoy pensando en ti que si tú eres humilde o no Estoy pensando humilde, que que ella creer es en mí que yo soy humilde y qué le afecta a usted que yo sea humilde o no lo sea llévele yupi, ¿En qué batata, le batata, es y vámonos ya porque la, la gente no ve el espacio y se identifica y quieren como que tal vez modele Pero yo. que esa es mi forma de ser y que, que quieren ahora que yo cambie y Belice no no le dé café a Belice y Belice está y, y dice, no me le Póngase café, su listado el... de la gente que, que, le, que le falta comida en su sector y llévele comida. Que tú, ¿Qué está tú pensando te sumas a llevarle, ¿verdad? No, la, gente, es que los que me conocen saben cómo soy yo, no Reinaldo, <risa> no, no, no me conoce. <risa> Vamos a continuar, ¿Qué estar ay Dios mío. ¿Eh? El 1080 dice, hola, buenos días. Ahí en, en emergencia, gente no, hay que, que Dice la Bernard, dice, Estalo. no estoy de acuerdo con las medidas del ministro de educación, solo creer que los niños de tandas extendidas son los que comen y los de las demás tandas. No van a recibir alimentos, señor ministro, ellos necesitan también. Castillo de Vistalvalle dice, y, y seguramente tú es. has sentido el síndrome FOMO que lleva a la gente a hacer compras con esta foto, el papel de baño. Ah, a propósito, Price Marmando envió un comunicado que no iba a recibir cambios, devoluciones de papel de baño porque la gente se puso loca, no sabíamos qué tenía que ver el papel de baño con el virus. ¿Él le dio diarrea? Pues envió un comunicado, esto es real, es una información oficial Uno tiene que oír vaina Damaris de San Francisco dice buenos días a todos Es producto de primera necesidad los refrescos Ahora mismo acabo de pasar por mi casa y vi un campo con un camión de Coca-Cola dando servicio a los armados. No, no, por eso no puedo Entonces me pregunto, ¿y esos ex empleados exponiéndose a los demás? Pues la Coca-Cola no es necesaria todo día. Pero produce otros servicios como el agua ah, bueno, y demás. Sí. Entonces bueno. Ahí la cuelan, está bien. Sirve para hidratar. La, ¿La Coca-Cola. Hidrata. Ah bueno, pues está sí. bien entonces. Domingo Aristi de Samaná. Dice lo siguiente, díganme si puedo mandar fotos De ferreterías que están trabajando normal Claro, claro sí, mándela, mándela Pero mándela. no, pero mande esa denuncia mándela. mándela ahora mismo, si nos está mirando Domingo Sí, nos es un ciudadano que está pensando En cosas positivas No diga pensando <risa> en Yer si, si Yerian es humilde o no es humilde ¿A quién le importa esa vaina? Que yo soy humilde Pero ¿quién gana nada con eso? Se va se, se va a erradicar el coronavirus Él está preocupado por tu humildad Alberto Cabrera Díselo, nos mande esta foto Vamos a continuar con Ese Alberto Ese hombre no cree en Dios ni María ¡Oh, Dios! Santísima Alberto nos manda una foto de un camión recolector de basura no sabemos qué querrá decir vemos unos jóvenes, ah, trabajando, sí son jóvenes los que están trabajando sin nada de, de protección como siempre ha sido acá no sabemos si es en san francisco de estoy macorís aquí, sí, estoy aquí. fulvio eh, solicita que se haga alguna gestión en ese sí, ayuntamiento esa gente no, no puede andar así en la calle protección ay dios mío nos quedan protección. cinco mensajes protección. vamos a leerlo todo para que la gente vea que somos democráticos 8423 dice deberían darle ese, darle ese mes gratis a ah, sus bien. clientes ya que por nosotros tienen tanto dinero. Pero Dios. ¿A, quién? ¿A quién? La gente no es fácil. Piensa en el dinero. Ay, Dios mío. Como el amigo de la estación de combustible que se había que pagárselo al doble, pero uno tiene que escuchar cosas. El 7662 dice: La clínica Ay, estética, atención, hay una denuncia acá. La clínica de estética está en abierta. Y cita a Ciplaci. Hay que ver el nivel de, de emergencia que se puedan presentar. Tienen pacientes sí, que tienen que seguir atendiendo. Dándole el soporte, uh -huh. pero los temas de las cirugías que no son de prioridad y demás están prohibidas. Nadie que ande sí. pensando en cirugía estética ni cosas parecidas. Mira, antes de que tú continúes con los mensajes, me escribe Odili Hidalgo, un mensaje que es muy importante. Atención Reinaldo, estos sí son cosas importantes. Mire, eh, me dice Odili que no se ha pensado, que, que no se ha hablado de los médicos, enfermeras y, y los bioanalistas, el personal, por ejemplo, de los centros médicos, señores, que está en una situación difícil, que además de esa presión que ellos tienen de estar lidiando con los enfermos ¿eh? y su familia, que, que ahora mismo pues, por esta situación que hay prácticamente tienen que estar alejados de sus familias, tenemos que estar dando apoyo, apoyo a esa gente, tenemos que estarle dando ánimo a esa gente, ¿Eh? Fortaleciendo emocionalmente a esa gente Así que un mensaje a toda la gente que están trabajando en esas áreas Y a todos los que están trabajando, que están arriesgando su salud Vamos a seguir trabajando por este país Vamos a cuidarnos, pero vamos a darnos la mano Mira, continuamos con Gismeli Que nos a final, manda foto de Que está de cumpleaños eh, Vamos a ver Gismeli, esa princesa Pero no nos mandó la edad, ni cuántos años, ah, ni el nombre Felicidades para Ismerlin que está de fiesta de cumpleaños en WhatsApp, mis amigos. Gismeli está de fiesta de cumpleaños. Vamos a ponerle a la princesa porque ya que.. Ok. Ok, entonces vamos a leerle así. Sí, sí, Bienvenida ¿eh? Hidalgo. Dice eh, Buena, la Villa Olímpica, nos manda este video. Dice, nos manda un video que se hizo viral también de la madre eh, cantando. Esto fue en Italia, me parece que fue. Y el 4021, vamos a ver, porque es que no, hay, no están entrando más mensajes. Demasiado no, mensajes. Pero no vamos a poder leer. Pues. Sí, no, no, no vamos a poder leer todos esos mensajes, señor. Ay, Lamentablemente, enfoca la tabla, para que la gente vea. Mire, eso es entrando, mire, actualizándose. Mira, Mira, mire, cómo mire, va mire. subiendo eso. Son demasiados mensajes que tenemos ahí. Hay 28 mensajes y son las 10, 14 sí, de no la mañana. No, no, no podemos. Nuestra disculpa a toda la gente que nos ha escrito. Dios, mire eso. Debemos sí, de culminar sí, sí. Agradecerles a ustedes por todos los comentarios Las llamadas, las orientaciones Y por estar con nosotros ahí Re Recordarles que los medios de comunicación No pueden cerrar, porque cómo informamos a la gente claro. Desearles un feliz fin de semana Ustedes estén reguardados en sus casas No salga si no es necesario El dinerito, el dinerito Ahórrelo, no salga a beber, mucho menos A jugar dominós por Dios Feliz día muchachos Y, a, lo, y a, lo, a la gente que dice que cree en Dios Recordarle que la salvación es individual y que dice que, que aquel, Dios aquel, Dios. aquel que, que con, la misma, con la misma vara con la que tú mides, con esa te van a medir a y ti. Ahí está todo el mundo, el ya no tanto. No, que es la gente que decir la verdad. ¿Qué vaina? Es?